Soy Arbe y bienvenidos a mi canal Hoy qué vamos a hacer Bueno, ya hemos hecho Pues esta copita De batido de fresa Con nata por encima Y cómo la hicimos Muy fácil Utilizamos eh, Parafina De 56 teñida eh, Esta fue para Para hacer la base La, la parte de abajo de la vela lo que es el, el batido con esta teñida en rojo hicimos las fresas y bueno, utilizamos también una pastilla en blanco con le añadimos un poquito de crayola blanca para hacer la nata para las fresas tenemos este molde y este otro molde con este hicimos la fresa grande y con este las pequeñas ¿qué más empleamos? bueno una pegatina de estas para sujetar eh, la mecha que es encerada en la base y bueno más que explicaros vamos a verlo venga mientras se va fundiendo la cera vamos a ponerle la mecha es mecha encerada para hacer estos estas velitas utilizaremos mecha encerada Bien, hemos tomado la medida y cortamos. Vamos a ponerle la base a la mecha. Una, más, una base metálica que ya hemos empleado en otros tutoriales. Ahora con, unas, con estas tenacillas vamos a apretarle un poquito. Con cuidado de no deformar la pieza metálica. Y así... También vamos a ponerle una de estas pegatinas En, en la base de la copa Para unir bien la, la mecha Bueno, voy a intentarlo pero es complicado poner aquí el, la pegatina Vamos a ponérselo a la, a la mecha A la base metálica que tiene la mecha Así nos va a resultar un poquito más, más sencillo ponerlo tuviéramos un recipiente más ancho Pues sin problema Pero este es bastante estrecho En la parte baja Ahora con las tijeras Que nos abran que le, le presionamos un poquito Contra la, la base de cristal el, nuestro. Nuestra copita Y ahora a continuación Le ponemos el soporte metálico Para que nos quede derecha el, nos queda derecho El pabilo o la mecha Como queráis llamarle Bien, tenemos casi derretida la, la cera eh, No está derretida del todo Pero esta temperatura nos es perfecto para, para añadir lo que va a ser el batido de la copa Veis que en el recipiente aún queda una pastillita sin deshacer de todo Ya os digo, la cera derretida tiene la temperatura adecuada No nos hace falta terminar de fundir Así la añadimos y listo. Siguiente pastilla. Vamos a hacer las fresas, color rojo. Ponemos, encendemos el hornillo. Y bueno, estos son los moldes básicamente. Esta es la, la, la, la perdón, el, el molde de la fresa grande. O fresón, si quieres llamarle Y estos son las... El molde de las otras fresitas Esperamos a que se funda Se derrita la... La cera Ahora ya con la cera ya fundida Vertemos en cada hueco de estos moldes eh, No voy a rellenarlos después si hace un poquito de oquedad la, la cera por esta parte, pues la voy a dejar, que no es importante. Así. Y el grande. Bueno, vamos a dejar enfriar, no del todo, porque necesitamos poner este palito. Y este palito se vamos a poner en la fresión grande. Para después poder pasar la mecha por él Dejamos terminar de enfriar Ha pasado, pues realmente ha pasado un día Aquí tenemos las fresitas eh, Si lo hacéis en casa no es necesario que esperéis un día Con unas horitas os llega Veis que ha dado un poquito de oquedad, pero bueno... No es importante Y ahora aquí la fresa grande Quitamos el palo Que se resista un poco Así Le damos la vuelta y por donde está la parte del pincho Vamos a terminar de, de hacer el agujero Para la mecha Y ya tenemos listas pues las velas, perdón, las velas, las fresas, aquí alineadas tenemos las fresas, bien, ahora le, le, le, le llegó la hora a la nata, ponemos la parafina y una vez fundida le añadimos un trocito, eh, lo que es un tercio de una crayola. Vais a ver ahora qué rápido se, se funde esta crayola. Son crayolas de los niños pequeños, de las que son cera cera, sin nada de plástico. Recordar, no podéis utilizar para estas velas, bueno para estas o para otras eh, crayolas que contengan plástico. Movemos bien, ya se ha integrado el todo el, la, la crayola y ahora vamos a separar bien aquí me veis estoy batiendo con una cucharilla la nata, esto es lo único que tenéis que hacer darle vueltas y vueltas y vueltas deshacer los trocitos que están más sólidos y así un buen ratito, batiendo, pero bueno, el resultado lo merece. Cuanto más batáis, más finita os va a quedar la nata. Bueno, voy a aprovechar que estoy batiendo para recordaros. Eh, pulgar para arriba, like, si os gusta el vídeo, os gusta lo que veis... Eh, suscribiros si aún no lo habéis Hecho eh, qué más eh, recordar Tenemos comunidad, iré subiendo Cosillas y haré alguna Encuesta Y, y espero Que os esté gustando el vídeo Ya casi casi Tenemos la, la nata sí Pues vamos a, a ponerla ya en el vasito Bueno, la copa. La distribuimos dejando la mecha en el medio. Así, más o menos. Y ahora sí, vamos a, con la fresa grande. La pasamos, pasamos la mecha por el medio. Y centramos nuestra fresita Y ahora colocamos las otras Primero las distribuimos Bueno aquí podéis ponerle las, las fresas que queráis ¿eh? Yo he puesto cuatro porque, porque bueno Son las que traía el molde Pero podía, podía haber puesto perfectamente tres y ya estaba eh, Habéis visto que le acabo de agregar un poquito más de, de esta cera nata Debajo de las fresas Para que así se unan mejor Así más o menos Y nos falta esta así voy a poner un poquito más de nata entre las fresas a ver así más o menos eh tampoco tenéis que, que medir las cosas si os gusta sin esta nata pues la podéis dejar es todo al gusto de, de cada uno Yo porque me gusta más eh, La estoy viendo en, desde otra perspectiva Y me pide la, la vela Darle un poquito más de volumen con esta nata Y bueno, voy a la, la voy a enseñar así un poquito de lado La uno está... No se ha secado de todo No se ha enfriado esta cera, eh y tenéis el resultado final Le he adornado con un trocito de pajita Que la he incrustado en la nata Sabéis que la parte de abajo ya estaba totalmente sólida Y bueno, muchas gracias por verme Y chao